Bien, la verdad es que se ha avanzado, yo diría casi incluso espectacularmente, en algunos sectores de la información pública, por ejemplo en el sector de la información geográfica, claramente es, ha sido un avance espectacular. El, en el ámbito europeo ha habido un impulso muy grande con la directiva europea de la directiva ISPAE, que se ha trasladado y se ha implementado de manera ejemplar en España y ha movido a todas las administraciones generadoras de información geográfica a adaptarla y aplicarla de una manera ejemplar. Quizás es uno de los máximos exponentes de España de la aplicación de esta directiva de ámbito europeo. hay muchos ámbitos, o sea, la colaboración público-privada es muy interesante, incluso no solo puede desarrollarse, sino que se está desarrollando este tipo de colaboración público-privada en varios ámbitos, sobre todo en el ámbito de la reutilización de información geográfica, ...lo que no significa solo la reutilización de la propia información geográfica... ...sino también la, el constituir un, una base o un sustrato de información eh, sobre la información geográfica para cualquier otro ámbito. Hay ejemplos muy buenos, tanto en proyectos en que se han establecido consorcios entre entidades, instituciones y empresas públicas, eh, perdón, privadas e instituciones públicas para llevar adelante proyectos. Existe, por ejemplo, un proyecto que ha concluido ahora recientemente, como es España Virtual, que es un máximo exponente de esta colaboración, o, esta misma, en la sesión, por ejemplo, esta tarde, he comentado algunas iniciativas privadas basadas en información pública, encadenando servicios servicios de, que reutilizan la, la, la información geográfica y que en, en, son, en general, buenos, muy buenos ejemplos de esta colaboración público-privada. Creo que puede ser un motor muy importante económico esta, esa, esta forma de actuación en colaboración.